Si has tenido oportunidad de liderar equipos de trabajo, seguramente en algún momento te has encontrado con un integrante difícil. Hay varios tipos de integrantes difíciles en los equipos. Tenemos al Rockstar, tenemos a la Diva, tenemos al Inconforme, tenemos a varios más. El día de hoy me quiero concentrar en uno que es particular. Yo le llamo Rambo. ¿Por qué le llamé Rambo? Bueno, el personaje en el cine es un héroe de acción que puede resolver situaciones muy complicadas él solo. Y lo puedes ver en otros personajes como pues, La Roca, como Jason Statham. Estos personajes, particularmente Rambo, son excepcionales en su trabajo. Pueden resolver la situación más difícil que te puedas imaginar. Sin embargo, lo hacen destruyéndolo todo. Verás, ellos cumplen la misión sin importarles las consecuencias y eso no siempre va a ser bueno. Dado el estado de inmadurez que tenemos en la industria del desarrollo de software, Rambo es un personaje común. Probablemente te lo has encontrado por allí. Es el personaje o la persona que es muy muy apreciada por los directores, por los gerentes, por otros líderes porque es la persona que en las crisis lo llaman y resuelve el problema. Sin embargo, ellos no se dan cuenta de una cosa, que quien está generando todas esas crisis es el mismo Rambo. Rambo ya se hizo indispensable dado la cantidad de problemas que genera y que es la única persona que los puede resolver. Entonces, esta relación se vuelve pues, muy cercana y lo tenemos y lo mantenemos en las organizaciones por mucho tiempo. ¿Qué características tiene Rambo? Bueno, es la persona cuyo único interés es dominar las herramientas pero antes que todo va, aprende una herramienta la domina, la conoce de arriba abajo entonces, cuando hay que resolver un problema, cuando hay que desarrollar algo que implemente una de esas tecnologías, Rambo estará allí y podrá resolver el problema o podrá hacerlo aparentemente más rápido que todos los demás pero tiene la característica de que ignora y hace a un lado todas las buenas prácticas de la ingeniería. Entonces, aunque puede producir una gran cantidad de código, nadie la va a entender. ¿Por qué? No deja documentación a su paso, no le explica a nadie. Cuando tú te acercas a él y le preguntas, oye, ¿cómo lo resolviste? Él te dirá, no tengo idea, pero ya está. Entonces, si alguien intenta volver a replicar lo que hizo Rambo, pues no lo va a entender, no lo va a poder replicar dada... Esa carencia de buenas prácticas, esa carencia de explicación. Rambo también tiene un ego enorme. Cuando estás en una habitación y Rambo está presente, no cabe ninguna otra persona más. Solamente él y su ego llenará toda la habitación. Ni siquiera cabe uno como líder. Se siente uno excluido, se siente uno también expulsado. Dado esto, entonces Rambo tampoco pierde la oportunidad de menospreciar a sus compañeros de ofenderlos, de ser sarcástico. Rambo destruye la moral de los equipos. Todo equipo que esté trabajando cerca de Rambo se sentirá desmoralizado. Tendrá temor de preguntar, tendrá temor de oponérsele, con el miedo de que pues, lo ofenda, lo insulte, lo menosprecie o haga algo para sobajarlo. Rambo no tiene paciencia. Podrá pasar muchas horas investigando por su cuenta cómo utilizar una herramienta, pero nunca va a desarrollar esa paciencia para explicársela a alguien. Si alguien no la puede aprender por su cuenta, Rambo dirá que es idiota. Y tampoco se tomará unos minutos para decirle en qué está mal o cuál es el recurso que le ayudará a resolver el problema. No tiene esa paciencia. Y realmente no le interesa que haya otro como él. Entonces juntar a dos Rambos... Uh -huh. Rambo se cree un genio y también se cree incomprendido. Es decir, él está haciendo cosas geniales en su cabeza y también parece que las implementa. Sin embargo, esas genialidades nada más se las entiende en un momento dado. Cuando las cede al resto del equipo, casi nadie las puede utilizar, casi nadie entiende para qué son. Y si Rambo desaparece, porque a veces se va a apagar incendios, pues la gran cantidad de problemas que genera lo que está haciendo entorpece el trabajo del resto del equipo, lo hace más lento y pues al final la gente tiene que estar arreglando eso que nos mandó Rambo y que viene muy mal. Como pueden ver Rambo es un personaje peligroso, entonces lo mejor que podemos hacer con él es... La primera vez que me encontré con Rambo no lo pude identificar a tiempo. Cuando lo hice, el proyecto ya había fracasado y fracasó porque primero destruyó al equipo y después confiamos en que él podía rescatar el producto dada su habilidad con la tecnología. Obviamente eso no pasó porque el producto carecía de coherencia, era muy complejo y no se le podía dar mantenimiento, además de que las fallas fueron muchas y pues se decidió cancelar ese proyecto. La segunda vez que me encontré con Rambo yo lo fui a buscar. Tenía un proyecto en crisis y el equipo no se daba abasto para poder desarrollar las funciones, entonces lo fui a buscar, le pedí que nos salvara. Puede decirse que salvó el proyecto porque entregó el producto que le habíamos pedido, sin embargo solamente llegó hizo lo que tenía que hacer y desapareció y lo que desarrollaban sobre él pues no tenía las características deseadas porque parecía que se entendía lo que había dejado pero no era así la tercera vez fue muy particular porque estaba trabajando yo en una empresa en la presentación del proyecto el día que me integraron como líder de, de equipo entró él y ahí supe que él era rambo porque llegó se sentó con su actitud de, ya saben, llenar con todo su ego la habitación por la forma en que nos veía, por la forma en que nos expresaba. Desde ahí yo sabía que no quería trabajar con él, que no quería que estuviera en mi equipo. Sin embargo, esa ocasión yo no podía tomar la decisión, dado que era familiar de uno de los dueños de la organización. Casi todo el tiempo se la pasó insultando al equipo, diciéndoles que no eran incapaces, me cambió la tecnología de la aplicación dos veces sin consultar entonces fue una experiencia muy muy muy difícil tanto así que ni siquiera luché con él fui muy indiferente y naturalmente el proyecto fracasó Después me he encontrado con Rambo en diferentes circunstancias en diferentes lugares, en diferentes personas pero siempre es el mismo patrón Lo identifico, lo veo y todas esas veces quise luchar con él, quise confrontarlo, quise vencerlo. Intenté razonar con ellos, intenté apoyarme en los directivos, que ellos me dijeran qué hacer o que ellos lo, lo controlaran, pero dada la circunstancia de que era su salvador en la mayoría de, lo, de los problemas, no me daban el apoyo a mí. Intenté desarrollar a los miembros del equipo, pero constantemente él saboteaba todos esos, in todos esos intentos. o Hasta el momento en que les estoy contando esto, me he encontrado con Rambo, pero no lo he podido vencer. Cada lucha era dura, cada lucha era desgastante. La vez más reciente que lo he encontrado, estaba en formación. Lo pude identificar, todavía no era un Rambo hecho y derecho, todavía estaba en las etapas tempranas. Sin embargo, ya reunía todas las características. Estábamos en un aula estábamos en una universidad, por lo tanto eso nos daba la posibilidad al grupo de profesores de observar qué ocurría y poder implementar muchas cosas. Estuvimos cerca, muy cerca de poder detenerlo, sin embargo pudo librarse. En 10 años no he logrado vencer a Rambo, sin embargo con toda esta, esta experiencia la próxima vez ya sé qué hacer y también te lo quiero compartir si un día te lo encuentras. Número 1. Identifícalo. Aprende a identificarlo. Ya te mencioné sus características. Se concentra en las herramientas. Eh, menosprecia al equipo. Se cree superior a, a todos. No sigue las buenas prácticas de ingeniería. Y no tiene paciencia para desarrollar a sus compañeros o para explicar lo que está haciendo. Lo puedes identificar con algún instrumento de diagnóstico, un test o con una actividad de integración del equipo. Allí observarás cómo interactúa y qué reacciones tiene. Número 2. evítalo. En verdad, si está en tus manos, evita que entre al equipo, que no esté allí, que no trabaje en el proyecto. Si no está en tus manos y tú no puedes decidir sobre la conformación del equipo, entonces manténlo aislado. Dale alguna actividad que sea un reto para él, que lo mantenga alejado del equipo mientras está trabajando de modo que interactúe lo menos posible y que las actividades que esté haciendo parezcan como que están dando valor y lo mantengan ocupado en lo que está haciendo. Es preferible tener una solución que no sea técnicamente avanzada, pero que sea sólida, que se haya hecho con buena ingeniería, que se haya hecho con buenas prácticas, que tenga la documentación y que tenga las fases de un proceso bien hecho. Esto a la larga trae beneficios porque si es necesario agregarle cosas a esa aplicación, será muchísimo más fácil que tratar de adivinar la genialidad técnica de un Rambo. Es preferible tener equipos con integrantes menos capaces, pero que reúnan mejores características de aprendizaje, de disciplina y de guía, que puedan trabajar juntos, no como individuos separados tratando de sacar lo mejor individualmente de todos los demás. Si no hay forma de aislarlo, si no hay forma de evitarlo, si no hay forma de sacarlo del equipo, es decir, no está en tus manos, entonces una recomendación es de que tú como líder te conviertas en el amortiguador del equipo. Es decir, tratar de hacer que todos los menosprecios, las ofensas, los insultos reboten en ti. Ponte en medio, protege al, al equipo, y no dejes que esas cosas lleguen, lleguen a ellos. Trata de desarrollar liderazgo en el resto de los compañeros para que, te, para que te ayuden. Y pues también tratar de mediar con el Rambo para que el equipo no pierda la moral. Otra de las formas que hemos intentado y que hemos tenido más o menos buenos resultados es ponerle una sombra a Rambo. ¿Qué es una sombra? Una persona cuya única función es darle seguimiento, documentar lo que está haciendo, de generar el conocimiento que Rambo, por su propia cuenta, no nos va a querer transmitir. En el largo plazo, conforme la ingeniería de software vaya madurando, Rambo dejará de existir. Mientras tanto hay que enfrentarlo con valentía y donde sea necesario, ahí puedo estar yo para apoyarte. Suscríbete al canal para que sigas viendo estos videos, para que sigas recibiendo el contenido que genero para ti. Te dejo una recomendación de un libro que habla justamente de personajes conflictivos. Mi página web, mis medios de contacto, para que entablemos conversación y pueda ayudarte en tu camino a convertirte en un mejor ingeniero de software. Hasta la vista.